Estamos ya entrando que en estos tiempos que hemos estado viviendo ahí en el sufrimiento del Señor, la alegría esperanzadora es alegría del amor, del agradecimiento, porque para eso Él vino, para eso Él está ahora cumpliendo todo el amor que te tiene a ti, la promesa al Padre, yo voy porque yo quiero dar la vida Porque yo quiero que se salven Porque yo quiero que vivan felices Y hoy día Yo, medio segundo <ríe> La felicidad de que hoy día el, el del medio, ah, el hombrecito de Renatito que dice, uh, ya 50 años, uh, casi dos metros. Y es el Renatito que hoy día está de cumpleaños. Para que el Señor lo llene de amor, lo siga dando esa luz que necesita para guiar a su familia. Guiarme en mí, está apoyando a su madre siempre, a sus hermanos. Así que a todo un corazón grande, grande de ese niño. Que hoy día el Señor permitió que yo trajera al mundo a esa familia maravillosa que me permitió formar. Así que un besito, Renatito, a, ahí para el momento la distancia. Pero a todos los que hoy día están de cumpleaños también. Y acuérdense que si los cumplen en Cristo, doblemente feliz. ¿Ah? Bien. Y veamos qué nos da hoy día esta palabra, qué nos dice que ya nos va acercando, va las lecturas son más, más potentes, que nos hacen reflexionar un poquito más. Y ahí ya los últimos momentos, ya los últimos momentos de Jesús está ahí, veamos cómo está preocupado, no de él, sino de nosotros. Y en la soledad y la oración de Jesús, nos dice ya en en Getsemaní, donde comienza Hágase tu voluntad, no la mía. Y mira Y avanzando un poco más se postró en tierra y suplicaba que si era posible no tuviera que pasar por aquel momento y decía Padre, todo te es posible. Aparte de mí este cal de amargura, pero que no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Y regresó y los encontró dormidos y dijo a Pedro Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar ni siquiera una hora? Palabra de Dios Palabra del Señor, está hablándonos Él Aquí, este momento para mí, este, este pasaje del Evangelio Nos demuestra y nos da la confianza que Jesús es hombre Verdadero hombre No como dicen por ahí, no, se nos sufrían a Dios No, hombre verdadero y Dios verdadero, y como hombre ahí, de visualizaba lo que le tocaba pasar y no quería, como tú y yo cuando vemos, no, yo no quiero ir para allá. Eso que está ahí es muy, muy, muy pesado, no quiero. Pero es por el bien de otros. Y él que dice, yo no quiero, Señor. Le diría hoy día con palabras nuestras, hasta aquí nomás llego, Señor, gracias, Padre mío, te amo, te quiero. Pero yo no, chao, y me devuelvo pero esa era su voluntad, pero él piensa, mira hacia abajo, mira hacia sí, te mira a ti de frente, y dice, pero que se haga la voluntad de mi padre, porque yo voy a ir ahí, a dar la vida para que tú seas feliz. Y se levanta y sale, y sale a ver a sus mejores amigos, que los había llevado un ratito a compartir, y los ve dormidos. Y les dice, ¿no son capaces de velar una hora, una hora conmigo? Esa pregunta hagámosla hoy día nosotros. ¿Eres capaz de velar una hora con el Señor? ¿Cinco minutos? ¿Le das un tiempito, amado? Piensa, Él dio la vida por ti. ¿Qué estás haciendo tú por Él? En las bodas de Cana, María estaba presente Y en medio de tanta gente pudo ver la realidad De las cosas que abundaban y las cosas que faltaban Y sin dudarlo ella se acercó a Jesús En las bodas de Cana, María estaba presente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 Conociendo su momento Y en los ojos de su madre Esa gran necesidad Y no le negó a María El milagro que pedía Y seis tinajas de agua en vino Convirtió Y María Les pedía Hagan todo que Él diga y María les pedía hagan todo lo que Él diga si tú invitas a María a la fiesta de tu vida ella sabrá con certeza cuál es tu necesidad ya su hijo rogará como lo hizo aquel día que se repita el milagro de Cana trae todas tus tinajas para que Él haga el milagro y sé fiel a las palabras que tu madre te dirá haz todo lo que Él te dice y cuando menos lo piense ante tus ojos el milagro ocurrirá Y María hoy te pide Haz todo lo que Él te dice Y María hoy te pide Haz todo lo que Él te dice Y María to be